Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión quiero hablarles de los violines eléctricos, acústicos y electroacústicos. También quiero decirles algunas cosas que no debes de hacer con tu violín. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido comprar un electroacústico o un, o un eléctrico? Y más cuando no tenemos ni idea de cómo tocar el violín. En mi primer video de cómo comprar un buen violín, di algunos tips bastante extensos para comprar el violín adecuado de acuerdo a tus necesidades. El violín adecuado sin duda va a ser el que te inspire a tocar. Te puedo dar muchos tips para eh, evitar los violines con color, pero si te gusta el color azul y quieres tener un violín azul y con eso vas a lograr pra practicar diario, cómprate un violín azul. Si tu objetivo es tener un violín eléctrico para tocar un poquito de rock o tocar con efectos, cómprate el violín eléctrico. Pero jamás, jamás te compres un violín electroacústico. Te preguntarás por qué estoy arremetiendo contra la industria de los violines electroacústicos. No estoy arremetiendo con toda la industria, pero con todos los violines electroacústicos que yo me he topado, han sido nefastos. ¿Qué quiero decir con nefastos? ¿Cómo fabricar un violín electroacústico? ¿Para ganar más dinero? ¿Como vendedor? ¿Vendiendo basura? Paso número 1. Eliges el violín más horrible de la tienda. Paso número 2. Eliges la pastilla de sonido más barata de la tienda. Paso número 3. Taladras el violín a un costado. Paso número 4. Colocas la pastilla dentro del violín. ¡Listo! Ya tienes tu violín electroacústico. Ese violín que ibas a vender en la menor cantidad ahora lo puedes duplicar o triplicar porque estás vendiendo un violín electroacústico. Detesto los violines electroacústicos que han sido hechos de esta manera. Muchos ya vienen de fábrica y es que no les importa el material con el que están hechos los violines. Los violines eléctricos no necesitan tener un cuerpo como un violín acústico, lo importante es su pastilla de sonido. El sonido es muy muy importante, en la música es primordial. Ahora, voy a pasar a la siguiente sección de qué no debes de hacer con tu violín. Jamás, jamás, jamás. Debes taladrarlo para convertirlo en un violín electroacústico. Hace dos años exactamente, recuerdo a una amiga que me mandó unos mensajes muy desesperada y con mucha pena, diciéndome Liz, necesito que me prestes tu violín, porque algo horrible, horrible le pasó a mi violín. Yo estaba muerta de la curiosidad y quería saber qué le había pasado al violín, así es que le dije Oh, claro que sí, voy a verte, pero dime, cuéntamelo todo. ¡Oh Liz! Es que no lo vas a creer, pero el director de la orquesta me quiso dar una sorpresa y vino por mi violín a mi casa. Como lo conocemos desde hace muchísimos años, mi familia se lo dio sin pensarlo. Él lo llevó con un luthier para convertirlo en electroacústico. ¡Y mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el costado de mi violín! ¡Está agrietado y suena horrible! Nunca pensé... ...que una persona con tanta educación, con una carrera musical y dirigiendo una orquesta... ...se le iba a ocurrir taladrar un violín. Zapatero a tus zapatos. Cada quien tiene un conocimiento y tiene una especialidad. El director de la orquesta actuó de muy muy buena fe. Él quería darle ese regalo y estaba pagando toda la compostura. Mi amiga estaba des desesperada y no sabía cómo hacerle llegar a este señor la noticia de que había destruido su violín o que al menos la reparación del violín iba a ser costosa porque en este caso había destruido toda la columna del de violín. Reemplazar una pieza así iba a costar bastante dinero y el director no estaba dispuesto a pagarla. Los meses pasaron y yo le pregunté a mi amiga qué había pasado. Ella me dijo que no le iban a pagar la reparación del de violín. Tardé muchísimo tiempo en hablarles de esto, una porque casi no estoy subiendo videos y la otra es porque no quería herir susceptibilidades y sé que hay personas que conocen, que me conocen, que ven este, este canal y es posible que sepan de quién estoy hablando. Ambas personas son unas profesionales en su trabajo, una es un excelente violinista y el otro es un excelente director de orquesta, pero nadie está exento a cometer errores. Yo detesto los violines electroacústicos por esa razón, porque suenan horribles. Si no, le conectas una si no lo conectas a un amplificador, no se escucha. Y si la pastilla es de mala calidad, si la pastilla de sonido es de mala calidad, se escucha horrible. Y olvídate de los efectos. Los efectos no funcionan. A veces ni siquiera tiene efecto. No puedes usar un pedal. Solo puedes conectar el violín a un amplificador y listo. Si quieres un violín... Para conectarlo a un amplificador. Vete directamente a los violines eléctricos. Y si quieres ser clásica. Vete a tu violín clásico. Y cómprate un muy buen micrófono. Pero nunca, nunca te vayas al intermedio. No dudo que haya empresas. Y que haya industrias que hagan excelentes violines electroacústicos. Pero yo, yo no las he visto. Ni las conozco. Por eso te describí cómo hacer un violín. Quiero comentarte también. ¿Por qué no he subido videos? La verdad es que grabar es muy difícil. Primero es buscar una buena luz. Después es, bu es buscar un momento. Con También tiempo y ánimos de hacer. A mí me encanta hacer videos. Y este no es mi primer canal. Ni es el único. Recuerdo que en 2010 subí mi primer video tipo videoblog. Y desde 2007 tengo un canal con videos. Ahora, quiero invitarte a conocer mi historia... En el sismo del 19 de septiembre de 2017. Es un video que grabé y que edité con muchas ganas de compartirlo. Pero me di cuenta que no había audiencia ni a nadie a quien mostrárselo. Si quieres conocer un poco más de mí personalmente, te dejo el link de mi video y es posible que ella suba videos un poco más personales. A las personas que se suscribieron, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que estos videos en el canal les sean de utilidad. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!